Recomendé a todos los presidentes que hoy día son acusados de ladrones. Recomendé a Toledo, recomendé a Humala, recomendé a Kuczynski. Eh, en política hay que elegir el mal menor. Lo que uno cree que es el mal menor puede equivocarse, desde luego, pero en todos estos casos había que seguir votando por Fujimori, un dictador corrupto. Cuando Toledo parecía representar la democracia, parecía representar la libertad, parecía, presentar, parecía representar una, una, una democracia que los peruanos habíamos perdido. Eh, pues sí, había que votar, ¿no? hay que olvidarse lo que fue la marcha de los cuatro suyos. No fue algo hermoso, no fue algo que nos levantó el ánimo. ¿Quién iba a pensar, quién iba a pensar en ese momento que el señor Toledo iba a Aprovechar el poder para robar. Pues no. En ese momento Toledo representaba lo anti-Fujimori, era la negación del, del Fujimorismo, pues había que votar por él. Nos equivocamos. Pues quizá en ese momento había que salir de, del Fujimorismo, eso era lo, lo, lo, la primera prioridad, y, la, y Toledo nos ayudó en ese momento a salir del populismo. que El señor Aumala recibió dinero o aprovechó el poder para hacer malos manejos pues en ese momento había que elegir entre Humala o Fujimori pues yo elegí Humala Humala me pareció el mal menor Humala me pareció convencido de que había que moderar su programa que no podía ser un programa chavista que tenía que ser un gobierno democrático que no iba a nacionalizar empresas al final en eso cumplió ¿Quién iba a imaginar que el señor Humala iba a robar? Pues en ese momento parecía imposible, parecía que realmente si, si hubiéramos sabido que, era, que eran ladrones potenciales, pues no hubiéramos votado por ellos. Pero, digamos, ¿nos equivocamos los peruanos? Yo creo que en ese momento había que librarse de Fujimori y de Montesinos, que el enemigo peor para el Perú, para el futuro del Perú, eran los representantes de la, de la dictadura. Pues lo mismo pasó con Kuczynski. ¿Quién iba a imaginar? Yo lo conocía a Kuczynski hace muchísimos años. ¿Quién iba a imaginar que Kuczynski iba a abrir las puertas para que Fujimori saliera cuando toda su campaña la hizo prometiendo que no iba a indultar a Fujimori? Pues al final incumplió, fue un presidente desastroso, catastrófico, y lamenté yo muchísimo haber votado por él. Pero en ese momento había que elegir entre él o Keiko Fujimori. ¿Quién era preferible? Keiko Fujimori, la continuación de la putrefacción que fue la dictadura de Fujimori y Montesinos. Bueno, pues, yo estoy convencido que los ladrones deben ser juzgados en juicios realmente responsables e ir a la cárcel y pagar, y pagar sus culpas. Ahora, Ahora, que en el Perú esos ladrones, si es que son ladrones, han sido juzgados. Denunciados, están siendo juzgados, porque afortunadamente la democracia que tenemos permite que haya fiscales honestos, jueces honestos, por fin. Y en ese sentido, pues, la, la democracia trae sus beneficios, indiscutiblemente trae sus beneficios. Estamos mejor que cuando Fujimori y Montesinos, sí, estamos mucho mejor. Estamos muchísimo mejor, aunque sea solo porque hay hoy día fiscales y jueces honestos que en esa época no había.